Hola qué tal amigos de BogotalaCarta.com, yo soy Daniel y hoy estoy aquí en la Comic -Con, en Corferias, recuerden que desde este viernes 8 de junio hasta el lunes festivo, hasta el 11, la entrada es por la Avenida Esperanza, un montón de cosas en estos pabellones, no se lo pueden perder y recuerden que toda la información de esta feria y todo lo que pasa en Bogotá, está aquí en BogotalaCarta.com. Algunas recomendaciones que no se nos pueden pasar por alto para visitar la feria este fin de semana, Comic Con Colombia, es por ejemplo, uno, no traer muchas cosas, dos, andar con una bolsita reutilizable como yo, con una frutica, algo de tomar, mucha paciencia y muchas ganas de conocer, porque en los stands no se imaginan todas las sorpresas que van a encontrar. y aquí en Comic Con Colombia, además de animes y por supuesto cómics, vamos a encontrar un stand gigante de videojuegos, de consolas, está Nintendo Switch por aquí al ladito, está también Playstation con el FIFA a tope, FIFA que por estas semanitas ya sacó su nueva portada del FIFA 19 con Ronaldo nuevamente encabezando este juego, entonces hay consolas free to play para que la gente venga con los niños, juegue gratis, pero además de esto durante todo el fin de semana van a hacer torneos, entonces... ¿Qué más se puede pedir? Esto es para toda la familia. y aquí en Comic Con Colombia, como es un evento para toda la familia, está el stand de Cartoon Network para los niños, para los jóvenes y los amantes a los videojuegos, hay un montón de consolas y para los coleccionistas, está el stand de Two Week, Muñecos Pop y todos los coleccionables que ustedes puedan imaginar, aquí encuentras vasos, gorras, camisetas, muñecos y ediciones especiales. Y para los fanáticos de Bruce Wayne Seguimos aquí en la Comic Con Colombia, ahora en Grafán Comics, eh, un local especializado en solo Marvel, a la gente, a los aficionados de Marvel, este es el cielo, yo creo, así que échenle un vistazo. Bueno amigos de BogotalaCarta.com, eso fue todo por hoy aquí desde Corferias en Comic Con Colombia, recuerden del 8 al 11 de junio hasta el lunes festivo, todo el fin de semana para que vengan a recorrer aquí este montón de stands en el Gran Salón para toda la familia actividades, así que nada más, para finalizar recuerden que este evento y todos los eventos que hay en Bogotá, solo están aquí en BogotalaCarta.com. Chao.